Ay, amiga, imagínate que esos bebés se los llevan para la donación y ni pelo ya ha salido. <risas> Mírenlo como lloran. <risas> Imagínense que se llevan a la donación esos bebés llorones. Ay, amiga, sí, se llevan esos bebés llorones. <risas> que ni pelo le han crecido. <risas> sí, sí, a nosotras no. <risas> es que mírenlos como lloran. Se los llevan para la donación de los niños a ellos. Y qué fastidiosos que no van a dormir. Y nosotras todas lindas. Todas princesas. Todas vivas. Bueno, niñas. Ustedes ya se dan también para la caja. ¡No, no, no! Sí, señorita. Se va para la caja. También encima de los bebés. Porque van a ser donadas también. Con mucho amor para esas niñas. Sí, señor. Entonces despídense. ¡Chao! ¿Sí? Sí señor Y esta chiquitica también se va para donación Y... Y esta <risa> Les tocó con los bebés ¿sí eh? Con los bebés llorones ah No hay que se burlar de los bebés llorones ah, Bueno, para donación se van Así que lloren con ellos